Soy José Luis Ramírez Ádaba, profesor de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, y os invito a seguir un curso de pervivencia o sobre la pervivencia de la mitología clásica en la cultura occidental. Los griegos, con la mitología, explicaron de una manera maravillosa un mundo que no sabían explicar racionalmente. Las fuerzas naturales, para ellos sobrenaturales, se identificaron o atribuyeron a los dioses, ante los que ellos se sentían impotentes. La misma impotencia sentían ante un porvenir imprevisible e incognoscible que personificaron en las parcas. Seres naturales, como la araña o el laurel, fenómenos, como el eco o las propias estrellas, fueron explicadas mediante fábulas mitológicas. En la época helenística, sintetizaron esta tradición en compilaciones sistemáticas que los romanos heredaron. Por su riqueza simbólica y literaria, se sintieron tan atraídos que la integraron en su propia cultura, asimilando a sus dioses, los dioses griegos. Generales y emperadores también se sintieron identificados o se identificaron con ellos, caso, por ejemplo, de Marco Antonio con Dioniso o del emperador Cómodo, con Hércules. La mitología entonces se difundió por todos los territorios que sometió el Imperio Romano. Los cristianos combatieron esta mitología contraria a sus principios morales, pero algunos personajes, caso por ejemplo de Hércules, personificaban virtudes universales. La obediencia, el propio servicio desinteresado y generoso, de manera que autores como San Isidoro Boecio narraron sus hazañas. De esta forma, se integró, Hércules se integró en la propia historia de Occidente y especialmente en la historia de España. Fortuna similar tuvieron otros ciclos, caso del troyano y del tebano. Ya en el siglo XIV, Dante y Boccaccio retomaron toda esta tradición. Que fascinó a los humanistas del Renacimiento. Se potenció entonces la producción literaria, que nunca había desaparecido. Pero además se, se sirvió, para, sirvió como fuente de inspiración para la, la expresión gráfica, es decir, la escultura y la pintura principalmente. Pero un poco más adelante también inspiró a los principales compositores musicales. Y ya en el siglo XX el cine llevó a la pantalla aquellos temas más espectaculares, recientemente la Guerra de Troya. Nuestro propio lenguaje el lenguaje que hoy día utilizamos, es heredero y e está integrado por este acervo cultural. Palabras son frecuentes, palabras como orgía, bacanal, complejo de dipo, o por ejemplo los propios nombres de la semana, de los días de la semana, nombres de continentes como Europa y Asia, o nombres también de personas, como Elena, Penélope, Aquiles, etcétera. En definitiva, el objetivo de este curso es estudiar esa tradición antigua que también está vigente en nuestro propio mundo actual. Obsérvese que, por ejemplo, se utilizan nombres clásicos, nombres mitológicos para aspectos tan cotidianos como un equipo de fútbol, Hércules de Alicante, para los cómics o, por ejemplo, para adaptar al mundo actual mitos, re figuras representativas como Pandora. Por todo ello, os invito nuevamente a realizar y a seguir este curso.